Una cosa es que una entidad comercial como es MUNE, SRL, y una cosa es las entidades reguladas que claro. se dedican al rublo de financiar préstamos a menor o mayor cuantía. Entonces, y aquellas que son también reguladas por la superintendencia de Bancos que son los bancos, la de, la de intermediación financiera son otras. Esta tenía... Años siendo receptora de capitales en condición de préstamo. De préstamo. La gente le prestaba a ellos. Pero era que ellos Pero le, recibían tu dinero con el objeto, se supone, de seguir desarrollando el negocio de la producción de y comercialización de cacao. No bueno, tenía años que no bregaba ya con cacao, Entonces, ni con ningún rubro agrícola, Francis. Sí. Años Entonces, tenía. Entonces. Lo que estaba era negociando. Ahí. Una financiera ahí, ahí, No, pero fíjate una cosa. Yo reconozco pero que okay. todavía al final muchos productores conocidos de aquí se veía visitar la compañía y salir incluso... En el día que estaban la, los vehículos de la superintendencia de valores ahí, que fue una semana, yo con mis propios ojos y lo comuniqué a los abogados, vi que salía un camión Mercedes Benz, el grandote, repleto y era de cacao. Ahora, que no lo hicieran en su mayor cabotaje, en su mayor proporción, es cierto. La población asumía... Como una garantía los años de vida de la empresa y hasta la fecha como se había manejado cumpliendo. Quizás ahí no permitía visibilizar lo que llegaría. O que hicieran un negocio piramidal. O que hicieran el negocio piramidal de, de lo que se desploma los negocios que ya conocemos. Ajá. Uh -huh y este le ha correspondido, y es la gran diferencia que yo pretendo dejar claro. Cuidadito con sectores o con estrategia del propio MUNE o de los que asisten a MUNE en la reducción del impacto por opinión pública, de esa realidad que ellos hoy tienen, ligándolo, o transmutándolo a otras entidades que sí son del renglón de intermediación financiera y que sí están reguladas y que poseen dinero de la gente, que es el caso por lo cual hoy escuchamos una declaración pública de la, de la Asociación Duarte y es la que nosotros en lo particular yo defiendo. Cuidadito con ligar porque no se parecen ni son iguales. Y yo bueno, eh, bueno, le he un texto, Amado. Bueno, pues de la gente con te cosa me fulvio, de que se ha querido levantar un rumor eh, aquí en San Francisco de Macorís en la región de que hay, hay una situación a lo interno de la Asociación Duarte, lo cual ellos, sin la necesidad de hacerlo, lo están desmintiendo. Sí. Precisamente para proteger... Y para dejar claro... ¿verdad? Pero es, es preferible hacerlo a tiempo claro, contra claro. esa eh. campaña sucia eh. que procuran, como claro. quien dice, si le pasó esto a MUNE, prepárense que otra. No, lo de MUNE es único, actualmente es único, porque MUNE es una empresa que apenas posee un capital suscrito y, y pagado, pagado de 12 millones de pesos, que lo tiene cualquier ventorrillo. Sin menoscabo de la imagen de todos los negocios pequeños que son muy buenos, me refiero a que una empresa de 12 millones de pesos es una empresa que ya sabemos proporcionalmente qué capital puede estar manejando al año sí. y no una que de 12 millones manejara 2 mil millones. Pero yo